Es Rafa gol. ya viene el gol, ya viene Rafa Gol, narrando la jugada. Rafa Gol, con la mejor jugada gol. del partido. Es Rafa gol, con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, gol, gol, gol, gol. Es Rafa, gol. Rafa, Rafa, Gol, gol. gol, gol, gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos, aquí estamos para presentar el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio originamos este espacio de lunes a viernes, tres horas diarias de pura candela, 12 del día, 3 de la tarde, en 910 en el AM, Medellín, La Voz del Río Grande, y en 88.1 en el FM, Canela Estéreo, 88.1 en en el FM, tres horas para que nos puedan sintonizar. Y también a través de todas las plataformas, la de YouTube, Rafa Gol Linares, la plataforma de Facebook Live, eh, Rafa Gol al aire y nuestra emisora virtual también, www.rafagol.com. Así que tenemos cinco medios para que usted nos pueda sintonizar en el programa de mayor audiencia en la ciudad de Medellín. Bueno, tenemos que hablar de nuestros equipos. Tenemos que hablar del triunfo de la selección Colombia. Clasificó Colombia. Qué bueno que clasificó Colombia eh, desde el cobro de penal, pero clasificó. Enfrentamos el martes a la selección de Argentina. Nos tocó con Argentina. Eh, también eh, vamos a hablar del arribo de Dorlan Pavón a la ciudad de Medellín. Viene para el cuadro atlético nacional, don Dorlan Pavón y de Vladimir Hernández. Ahí está la llegada de Dorlan Pavón en el aeropuerto y Vladimir Hernández, que ya está entrenando con el Medellín. Vladimir Hernández ya entrena con el Deportivo Independiente Medellín. Y una nota luctuosa es eh, la muerte de un hombre muy conocido, como es eh, eh, Luis Enrique El Quique Arango. El deporte pierde uno. Eh, de sus grandes líderes en la parte académica, un ilustre que en la parte académica que lamentablemente se nos fue también por el COVID, así que pasa en la tumba de Luis Enrique Arango. Bueno, y hoy eh, quiero compartirles un texto que está en Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 1, donde el apóstol Pablo dice que exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Quiénes son los reyes y los que están en eminencia? Los gobernadores, los alcaldes, el presidente, la corte, la policía, el ejército, todas estas personas que dirigen, un país necesita que nosotros hagamos oraciones por ellos. Sabemos que el país y el mundo, el mundo está en un caos terrible, pero tenemos que orar por Colombia, tenemos que pedir por las autoridades, por ellos, para que Dios les dé sabiduría de cómo aplicar la justicia. Porque lamentablemente aquí eh, la justicia nuestra está desbalanceada. Y qué bueno que en Colombia se pueda aplicar esta justicia, pero podemos, tenemos que estar intercediendo, tenemos que estar orando para que, dice, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Quién no quiere vivir en este país quieta y reposadamente? Yo creo que todos, pero ahí tenemos la tarea, una buena tarea para realizar diariamente de que oremos por los gobernantes, por los alcaldes, por los presidentes, por todos, los de las cortes, porque es que en las cortes se dictan unas normas en el Senado de la República ahora hay unas leyes que se aprueban realmente, pues, que dan risa. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos, pedir para que ellos apliquen la justicia como la exige Dios, ecuánimemente. Bueno, ahora sí, entre los que llamen esta noche, tengo premios, tengo premios, tengo premios. Vamos a estar entregando ¿verdad? el kit de. tenemos el kit de DirecTV, premios de DirecTV, patrocinador oficial de la Copa América. vea, los mini balones, tenemos sombrilla, tenemos termo, tenemos un parlante espectacular ahí que le suena a usted con bluetooth conectado es un amplificadorcito yo diría es un parlante amplificador y tenemos el reloj Di Mario la precisión suiza, ese reloj lo voy a entregar hoy entre los que llamen con el reloj de la selección Colombia, ahí lo vemos el reloj que es amarillo, azul y rojo este es de pulso azul pero tiene los colores amarillo, azul y rojo el reloj suizo es de Di Mario. y estaré entregando una caneca. Esta caneca es más placa. Esta caneca de más placa es masilla, estuco, es estuco plástico y acrílico, que esto le sirve a usted de una vez para echarle una pared que le queda revocada y de una vez lista, list, estucada y lista para echar, aplicar la pintura. Son dos en uno. Esta caneca de placa que la vamos a estar entregando a domicilio, al que llame se la vamos a mandar vía domicilio Tiene que responder una pregunta ¿Cuál es la pregunta de esta noche? ¿Cuáles son las dos elecciones? Hay solamente dos elecciones Que no han ganado la Copa América De las elecciones suramericanas Solo hay dos que no han ganado Que no han ganado Enseguida la O les va a dar la pista Pero está fácil Bueno, ahora sí Nos vamos al debate Nos vamos al debate Nos vamos a la polémica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 Y la Comebol Copa América ya está aquí. Vívela toda y no te pierdas los 10 partidos en exclusiva solo por DirecTV Sport. Hay un DirecTV para ti. Llama, llama, llama al numeral 332, numeral 332. Anoche el partido entre Argentina y Ecuador solo lo presentó DirecTV. Los demás, bien, gracias. Sigan participando. Eh, bueno... Más placa, masilla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el reboque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno, no ya el debate, la polémica. Ganó Colombia. Y creo que es un motivo de satisfacción que hayamos clasificado. El resultado terminó empatado 0 a 0. Y luego desde el cobro, desde el punto de corona, penal Colombia definió. Así que don Luciano, el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad, no se le arrugla, ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Bienvenido Luciano, ¿cómo vio la selección? Aunque usted dijo que perdía 3-0, pero ¿cómo la vio? Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar antes del partido que colombiano creía en la selección. Yo dije que quedaba 0-0 y que iban a ganar. No, es que aparecen todos. Yo dije que ganaba 2-0. Aparecen todos en Gavilla. Aparecen todos en Gavilla. Aparecen todos en Gavilla diciendo que creían mucho en el equipo colombiano. La verdad es que para mí fue una sorpresa completa. Fue una sorpresa la actitud que tuvo el equipo de Uruguay, el cual tiene unos jugadores... Más hechos, más cuajados, pero que estuvieron muy extraños ante el equipo colombiano. Y entre otras cosas, ¿cuál es la gran figura de Colombia? Su portero, David Ospina, de quien dijeron en los programas de aquí que el señor Queiroz lo iba a cambiar por Montero. Así lo dijeron, lo va a negar también. Porque como aquí pues la La casa memoria, lo dijimos, la, lo la, la memoria <risa> está flaca. Y es, eso me yo, costó un, sea, una vaciada de padre y inventé, señor. que yo lo dijo Carlos Queiroz. Que yo, por qué insistía en que David Ospina eh, no lo pueden sentar, no lo pueden sentar, es intocable en la Selección Colombia. Y esa clasificación de ayer es de él. Claro, de él. O, o, me, va, o me van a decir que es de Dubán Zapata. Toda me van de él. a decir que es de Cuellar. Toda de él. Por eso, entonces yo no sé si Queiroz estará viendo el partido Estuvo viendo el partido, ah, eso creo que el es que no. cantaleta que quiere todo el programa. Bah. Ah, sí. <risa> seguramente <risa> que no vio el partido. Seguramente que no lo vio para darse cuenta de clasificamos por David Ospina. Pero para mí es una sorpresa absoluta y ante Argentina si me preguntan, va a perder con Argentina. Si me lo preguntan, ¿qué hacemos pues? ¿Qué hacemos? Porque es que esto, esto de los pronósticos lo volvieron ya una, una guillotina, una guillotina, un concurso de sapiencia, un concurso de conocimiento de fútbol. Ustedes no pregunten más pronósticos. ¿Para qué pierden el tiempo preguntado pronósticos? Para después salir a decir, es que usted, usted es una patria usted lo... Yo lo puse perdiendo para... 3-0, porque esa es la diferencia que hay históricamente en fútbol entre Colombia y Uruguay, 3-0. En fútbol esa es la diferencia que hay. Y por fortuna, pues apareció la imagen de David. Yo no sé si lo va a reemplazar Montero, pero yo creo que por ahora, por lo menos en 10 años, no hay un arquero que le quite el puesto de titular a David Ospina. A menos que el señor técnico de la selección actual, que no admite que haya estrellas mejores que él, decida sentarlo en estos días ante, ante Argentina, por ejemplo. Decida, asen... no sacó Jame Rodríguez, la gran figura de la selección. Y harta falta que hace. No lo sacó el equipo. A menos que decida sentar a David Espina. pero volviendo al partido. Una sorpresa para mí absoluta, aunque Colombia tampoco fue pues la quintesencia. No fue. Porque si Colombia aprovecha todos los, los, los, los, los rescoldos, todas esas fisuras que presentó Uruguay, el 3-0 era a favor de Colombia. Pero no fue capaz. Porque no tiene poder goleador. Entonces. Mientras este David Ospina, roguemos para que siga salvando, a menos que le haga el técnico, porque como él lo emite, estrellas distintas a él, por sacarlo en cualquier momento. Bueno. Por eso, como, como ya sabemos cómo actúa por ahora Reinaldo Rueda, eh, mi pronóstico era que Colombia empataba el partido 0-0 y que iba a clasificar. ¿Sabe a los mucho penales. de fútbol, señor? Eso fue mi pronóstico. Como cuando dije, ante Brasil, dije, le ganamos a Brasil 1-0. Y hasta el minuto de 77 Colombia iba ganando el partido 1-0. Hasta que llegó Néstor Pitana y le mete cipote de gol, se paseó, le hace pase gol a Brasil. Y claro, y nos robaron el partido ahí, ahí perdimos el partido. Pero hasta el minuto de 77 Colombia iba ganando 1-0. Para mí ese partido lo ganamos. Marcador Colombia-Argentina. Y... Ah, y el viernes dije, para mí, Colombia no, ha, no tiene que haga goles, porque Zapata y el otro, Muriel, son jugadores de club. Ellos hacen goles por allá, pero en la, en la selección les quedó grande, no hacen un gol al arco iris. Entonces, bueno, seguimos jugando, no sé si con 9 o con 10, cuando ponen el par de jugadores. Eh, pero vale el, valió el, el, el triunfo de penaltis, y ahorita le entrego al César, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, o sea, la otra parte del triunfo de Colombia. En la mesa de la polémica, saludo a Gustavo Osorio Salazar, que dijo que Colombia ganó ganado 2 a 0, bienvenido. Hola, Rafa, hombre, lo felicito porque, como hoy me decía don Mario Ardila, los pelé de los pronósticos eh, siguen, siguen acertando, pero en contra. Quiere decir que va a ganar Colombia, porque ya aquí dijeron que iba a perder Colombia que íbamos a perder y que iba a ganar Argentina. Entonces, conclusión, me veo ya en la final. Me veo ya en la final, me veo ya en la final. Además, voy a hacer un recorder y nosotros le ganamos con Carlos Queiroz a la Argentina hace dos años, le ganamos dos goles por cero. Y uno de los goles los hizo, uno de los goles lo hizo, el segundo lo hizo Dubán Zapata. Dubán Zapata. Y no podemos comparar a Luis Muriel con Dubán Zapata, porque en este partido para mí jugamos con 10. Luis Muriel no era para actuar en este partido, el era partido. el partido para Edwin Cardona, era el partido para Edwin Cardona, ya que él jugó en esa forma cuando puso a Santos Borrea a reemplazar a Cuadrado, sacrificado por el costado derecho cuando él no es carrilero, aún así cumplió tácticamente, no tanto al ataque, pero sí eh, un trabajo más bien defensivo de recuperación de la pelota. Pero Luis Muriel no estaba para este partido, jugamos con 10. Y aún así, aún así, fuimos más que Uruguay. El señor Dubán Zapata tuvo tres oportunidades de gol, mano a mano con el arquero. Y cuando uno tiene esas oportunidades, algún día se le va a dar. Y seguramente se le va a dar contra Argentina. Yo me hago una pregunta. Cuando nosotros fuimos a la Copa América, la prensa, que no puede cambiar de opinión, toda la prensa del país dijo... Vamos... A, o esperemos que Reinaldo Rueda vaya a afinar el equipo, a consolidar la titular y trabajo de cara a las clasificatorias sudamericanas. Eso dijo el 99% de la prensa del país. Y en el primer partido pareciera que Reinaldo Rueda estaba en la misma. Hizo siete cambios contra Ecuador. Ese día me preocupé pero ahora se dio cuenta que nosotros podemos aspirar a más, porque ese es el problema nuestro, la mentalidad nuestra es chica y por eso fuimos nosotros no que a participar. Y ahora nos encontramos con que estamos en semifinales con posibilidades de llegar a la final y ya entonces el equipo se va consolidando. Así que el mismo Reinaldo Rueda cambió seguramente de opinión. Espero yo que la prensa del país, sobre todo los padres de la patria, reconozcan el error cuando lleguemos a la final y por ahí a lo mejor nos ganamos el título y no vayan a decir nosotros dijimos en los medios en los eh, medios nacionales nosotros dijimos que esta selección tenía con qué pelear la copa américa no señores ustedes dijeron que íbamos a participar y que reinaldo rueda seguramente iba a buscar el equipo de cara a las clasificatorias sudamericanas. ¿Mm? Bueno, perfecto, señor Gustavo Osorio. Seguimos hablando, estamos en el resumen de la Copa América donde Colombia clasificó. El problema de Colombia es que no tiene gol, no hace goles, no hace goles, porque estos muchachos no hacen goles, los que juegan en Atlanta, no le hacen un gol al arco iris. Entonces nosotros clasificamos, pero mediante los cobros de penal, porque matamos el partido 0 a cero. Pero no porque hayamos hecho goles. Ah, que ejecutamos brillantemente los penales. Mm. Eso es otro. Cosa. Y pero David Ospina, que es necesitamos, necesitamos hacer los goles es en el partido, en el partido. Y, y Argentina acaba de meterle tres. Argentina sí los hace. Oh. Ese es el problema que yo le estoy viendo en estos momentos a Colombia. Saludo en la mesa de la polémica, del debate a don Augusto Velosa, el cirujano de comentario. Y quiero reconocerle a Velosa porque yo dije que Colombia empataba el partido 0-0 y que nos íbamos a los cobros de penal, pero Velosa dijo sí. Y ahí es donde vamos a ganar porque el que va a ser la gran figura el que nos va a salvar se llama David Ospina. O sea, que ¿Sabe se pegó a este Rafa. Rafa. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ¿no? si es sabe esta no, gente no, de Rafa? De no, Rafa. Esto espérame, es, espérame, esto pero, es pero, un concierto de experiencia futbolera. Se, pero señor Velosa, y lo dijo, y iba a ser la figura David Ospina. Yo no dije eso porque yo no sabía. Velosa bien, se pero, bien, velosa, pero bueno, señor Veloza. A toda hora pegado Sí, sí, sí. Una cosita, mire, una cosita. Ya van 190 infectados con COVID en la Copa América dentro de 10 elecciones, ¿no? Jugadores, cuerpo técnico, guineciólogos, fisioterapeutas y logística, en fin. Entonces, la fútbol le ha mandado una carta en las últimas horas a, a la Federación Colombiana de Fútbol y dice, hey, Federación, ustedes tuvieron un balance el año pasado de 117 mil millones de ganancias. Por favor, utilice mil milloncitos nomás para las vacunas para el fútbol colombiano, para los jugadores de los diferentes equipos. Ya un ejemplo es el Tolima que compró, desde las empresas de Camargo, el senador Camargo compró vacunas para el Tolima, hay unas que de los equipos que quieran interesarse de comprar al Tolima, pero esto es una cuestión de la federación porque las otras vacunas de la Comebol nada que llegan. Bueno, eh, mire que sí sancionaron a Pitana, en otros decía ¡Pitana! O sea, ¿pesó? Yesurún, qué pena, es el vicepresidente de la Comebol y es uno de los 10 vicepresidentes de la FIFA a nivel mundial. La cartica, hay que sancionar a Pitana y lo sancionaron a Pitana. Y ojo, que ayer no nos pitó bien el español, Jesús Gilmanzano. Mal, todo a favor de Uruguay, todo a favor de Uruguay, toda la falta a favor de Uruguay no puede ser, también mande la cartica, eh, señor Yesurún. El tema de los pe... de yo quiero empezar por lo último, el tema de los penaltis. Cuando Maturana dirigía la selección dice, yo no entreno penaltis, porque eso es darle desconfianza a los jugadores. Nosotros tenemos que ganar en 90 minutos. Pues ah. hombre, Reinaldo Rueda del primer día entrenando penaltis. Fernando, la práctica, dice Reinaldo... Eso fue discurso, I, hombre. Todos los viste, técnicos, todos los técnicos, eso? Hombre. Que no, no, fue discurso. Pura carretilla. Pura carretilla. Otro bueno, Una semana de trabajo sin sin interferencia, pues. sin partidos 10 días, para, ocho días perdón, practicando lo que iba a hacer contra Uruguay en ese sentido, me parece que la única falla fue colocar a Santos Borré sobre carril derecho, fue la, la única falla en los últimos 20 minutos cuando entró Chara, demostró que ese era un jugador sobre la raya que iba a tener mejor efectividad que, que el mismo Santos Borré que hizo un tipo, de un tema de sacrificio, a sacrificio el partido contra Brasil nos dejó un despertar de, de actitud, de solidaridad, y eso se demostró ayer contra la selección eh, eh, uruguaya. Ya no teníamos los jugadores ayer para proponer, no tenemos por supuesto, a Jave, no teníamos a Edwin Cardona, no tenemos a Quinterito. Entonces, a, a, a esperar dos pasecitos y a contragolpear otra forma de jugar de la selección Colombia la tarde anterior. Eso sí... A mejorar la concentración, muchachos, comenzando cada fase, cada. Ca ca corte, cada, cada ¿Cómo así cada... que no tenemos a Edwin Cardona? Pues, no, pero no lo utilizó. No lo utilizó. <risa> pero no, está, lo utilizó. Pero Siempre, está, no lo utilizó. Bueno, el el metió no en la bolsa. de Bueno, No, hombre, es que a es que la selección nos falta. Neco, nos faltó Matius. Jairo Moreno. Jairo era titular cuando comenzó la Copa América. Nos faltó. Ahora, ¿cómo era cuando nos llegue James? ¿Cómo era cuando nos llegó James Quinter, Quinterito Cuentos y yo digo Sebastián Villa nos falta realmente en, ese, en esta selección en un futuro, mi estimado Rafael Gómez. Bueno, muy bien, don Augusto Velosa, el no, cirujano de Computer. Sí, por eso por eso, aquí, por, este es un sombrero, hombre, por eso Rafa me contrató. Por eso Rafa me contrató. No, no, no. Esto es un claro. areópago de técnicos. Por eso están ¿Y, acá ¿Y quién se sabe? está burlando? Estoy diciendo que saben mucho. A ver, saludamos a Juan Diego Arroyave. Estamos haciendo el resumen de la Copa América y la clasificación ayer de Colombia frente <risa> a, a la selección. ¿Qué marcador dio, no? De dijo, ¡Mi selección uruguaya! Él sí, <risa> no. eh, dice, que, eh, no, no, no, me pidan que, que vote por Colombia porque es mi selección uruguaya. Eso dijo. Dijo que ganado 0 su selección. <risa> ¿Cómo vio su selección uruguaya? Y le pregunto, señor Juan Diego, el técnico. <risa> Rueda planificó, planteó bien el partido y escogió bien la nómina para usted. Le hago esta pregunta porque usted Él es cuasi-técnico. Cuasi -técnico. Hola, Rafa, saludo especial para usted. Levantar usted en el juego de Luciano también. Saludo especial para todos los televidentes. Hola, profe. No, no, lo que pasa es que el, eh, el partido lo planteó Uruguay como lo tenía que hacer, faltó, faltó efectividad. No fue la noche de y no fue la noche de Suárez, pero eh, en algo hay que abonarle al técnico Rueda y es que él, eh, ante equipos que tienen tanto palmarés en cuanto al fútbol y a, y a la efectividad en cuanto a los goles, él para muy bien en el sector defensivo, anula, sabe anular las figuras, en eso quitarles espacios y que no encuentren eh, lugares para que puedan tener un desarrollo de su fútbol. En Eso, eso se la abona todo al técnico Reinaldo Rueda y mantuvo el cero. Y en eso, pues fue fundamental lo de, y ponderarle lo de Colombia. Sí, la cantaletica sigue. Es que Dubán Zapata es jugador de club. Luis Fernando Muriel, jugador de club. Son jugadores que en sus equipos son figurones, pero en la selección no. Es el, el, vuelvo y repito el mismo problema que tuvo Carlos Vaca cuando estuvo en la selección. Entonces ahí tiene que el técnico comenzar a apuntar hacia jugadores que se acomoden al tema de la selección colombia que sí que rinden en sus clubes pero que también den su aporte en, en el seleccionado colombiano es uno de los de los, de los inconvenientes que se ha encontrado porque sí hay goleadores pero no hay eh, pues efectividad en la selección, colombia. la selección pero lo importante es que arquero, el arquero no, no, no, David Espina fue la gran figura de colombia demuestra que está todavía en un nivel muy muy alto y que es un arquero que va a durar muchísimo en la selección de mantener esta, esta opción, este trabajo que hace el buen guardameta antioqueño. Fue fundamental ayer en este cobro de los 12 metros, y siempre lo hemos dicho, un buen golero en un equipo es el que en estas instancias también saca a relucir su trabajo, también saca a relucir el por qué es un gran arquero. Hay arqueros que son figurones, pero en estas instancias no señor, entonces no son tan figurones. Ponderable lo de Colombia, clasifica a ver qué pasa en el partido siguiente frente a Argentina. Muy difícil, por cierto, pero confío en que lo de Reinaldo Rueda, que paró bien, eh, para bien los equipos frente a rivales fuertes, lo vieron, lo vieron frente a Brasil, ahora frente a Uruguay, esperemos que frente a Argentina también lo haga por eh, el, eh, nuestro país en mmm, esta clasificación de la Copa, de la Copa, de la Copa América. Esperamos a ver a la selección clasificada buscando la final, como lo pidió Don Gustavo. Este equipo debe ser campeón de América. Bueno, la selección colombia no debe sacar a Zapata ni a Muriel. Pero sí. lo ¿Sí? que están pidiendo. Ah, no, sí. no, no, no, no. A Muriel no hace méritos bancos no No, porque tiene que Muriel salir no de titular con jugar. Borja, tiene que salir con no, no, no. Rafael Bor Santos Borrés. Pero no, no, no, no, es que ya nos cansamos de ver esos dos muchachos Juegan en todos los partidos, no le marcan un gol al arco iris. Y en el campeonato de ellos la meten con los ojos cerrados. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí. Pero no, pero pueden entrar en el segundo tiempo, pero ya más de titular. No, Ya se les han dado muchas oportunidades y no las han sabido aprovechar. Y en una selección, los jugadores tienen que aprovechar su momento. Como Luciano, ¿quién va? ¿Quién desconoce? ¿O quién va a banquear? A Ospina, David Ospina, nadie el lo puede. El señor arquear. Queiroz. Lo puede bancar así porque es el Eso Yo no se lo escuché, eso dijeron los que saben de esta Sí banda. lo digo, sí lo digo. Que ya había que ir pensando en el relevo generacional uh -huh. y que por eso Montero, que mide 40 metros de estatura, era el arquero de tipo ideal para cualquier selección del mundo. Salió en un video sí. por internet, pero como usted no ve la internet, no, entonces pues por eso no lo vio. Pero seguramente. Sí Ahora sí va a dijo, saludar. Señor. En la mesa de la polémica seguimos el debate y vamos a presentarles a esta hora a Don Elkin Lavoy vamos a ver que nos dé una pista a ver cuáles son las dos selecciones que no han ganado la Copa América ya la ganó Colombia, Argentina Uruguay, pero hay dos dos, dos selecciones que aún no han ganado la Copa América y queremos que, que nos dé una pista ahí para los oyentes para que se ganen los premios esta noche, para que ganen los premios esta noche sobre la actuación de los equipos. Así que, Don Elkin, la buenas noches, bienvenido. Hola, Dale, Don va. Rafa Gol, saludo cordial para usted, Rompecostillas, para mis compañeros, para los internautas, para los televidentes. Son dos elecciones que no, va a ganar, no van a ganar tampoco la Copa América en el 2021. Son dos selecciones que estuvieron en el grupo de Colombia en esta primera fase de Copa América. Una de ellas llegó hasta cuartos de final y la otra selección, Augusto tiene muchas amigas de ese país. Y este país está lleno de, de gente bonita de ese país. Oiga, a propósito de la selección colombiana de fútbol, mire... ¡Qué inmaduro eres, la voz. Nada. Exactamente, ahí usted entregó otra pista. Mire, <risa> no, tiene <amiga> de ella. <risa> no, mire, no. don Rafa Gol, Muy no gracias. es la mejor selección de los últimos tiempos, hay que decirlo. Ha demostrado Colombia ser un equipo efectivo con eh, mejora en el tema defensivo, porque en relación con los partidos anteriores me parece que el rendimiento individual, jugadores como Davinson Sánchez Mina que en su momento eh, cuestioné el hecho de seguir siendo titular de Colombia, me parece lo hizo eh, bien el juego del día de ayer. Pero sí hay una deuda futbolística en la parte ofensiva. Mire, uno entiende que el fútbol es como eh, otro deporte, el deporte ciencia que denominan el ajedrez para mover fichas pero uno con Borré, Dubán y Muriel, jugadores que en sus equipos juegan hasta en la misma posición como centro delantero, aquí les dan otras características y teniendo a Edwin Cardona en el banco, la verdad no lo veo bien, y ahí le está faltó Colombia, gordo. ahí le fal... no, Gordo no está Cardona, Ese es que él les es así, él es así, y mire don Luciano, aquí se mejoró en algo, Primero, Colombia... Bueno, hubo hasta un empate técnico en dominio del balón. Colombia tuvo el 51%, Uruguay el 49%. Cuando en partidos anteriores, Colombia no había tenido mucho dominio de balón. En opciones, Colombia tuvo 9%, Uruguay 7%. Pero remates al pórtico, Mitimiti, empate 3-3. y 3. Mire, yo no soy muy dado de, de cuestionar o hablar de otros que están a través de los medios de comunicación, pero sí le voy a enviar un mensaje a don Oscar Córdoba, una gran persona, un excelente arquero en su momento, que en estos días, hasta de una forma burlona, me pareció, advirtió que si David Ospina hubiese actuado en el momento en que él estuvo Mondragón y... Y, y Calero, y calero pues eh, no estaría como titular de esta selección que porque estaría detrás de ellos, mm. respetable, pero señor, Ospina tiene algo que no han tenido los arqueros anteriores, primero Ospina ha tapado en dos mundiales, puede ir a un tercero, y Ospina ha logrado el récord, superó al Piba, al derrama, con 112 partidos en una selección, este partido es un, un alto porcentaje, David Ospina, así señores, cuando ustedes pierden eh, el poder o visibilizarse como jugadores de fútbol, algunos los quieren buscar a través del micrófono. Respetemos a Bedo Espina, figurón de selección colombiana de fútbol. Y gracias, don Rafa Gol. por favor, en la próxima polla me deja de último, para cuando Arroyab y Luciano den el marcador, yo doy el contrario, sí, pues, porque así seguramente voy a ganar. Bueno. No, es que no más en esas bobadas. Mm. Es que eso es un juego, mm. y lo han vuelto en este espacio pues una, u, u, una cuestión de vida o muerte. Tanto que aquí hay un sor que dicen ¡Tienen que comparecer! ¡Porque se equivocaron! ¡Tienen que comparecer! No, Entonces, ya yo no participo más en esa pendejada, pues, porque se volvió. Es un, un resultado que uno entrega sí, y listo. Un, un resultado que lo da un cualquiera. usted cualquiera. le pregunta. Ahí me preguntaron, yo, yo digo mi resultado. Oiga, usted le pregunta a un perro que está ladrando en la esquina, le da un resultado. Hay que no hacer tomate, matemos ese perro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si están tan seguros de lo que dicen, digan. No voten corriente, va a ganar tal. Oiga, y la prueba está que todo el mundo estaba dudando oiga, aquí, Colombia, oiga, pero bueno... Lo que, pasa es, es, ¿no lo que pasa es que no, aquí algunos no, hablan pero este con el corazón oiga, y es risible, con es hombre. Oye, este es risible, que no, que no daban no da más marcadores de aquí en adelante. Y el saludo fue, perdemos con Argentina. Ah, no, ahí está grabado, güey. Bueno, ah, bueno, bueno sí. y, y. ¿Entonces lo que... que me vas a mandar a juicio, bueno, a no, juicio no, no, no. ante las Naciones Unidas <risa> o ante la Comisión <risa> de, la de Derechos Humanos? ¿Me vas a mandar a juicio? Porque es que aquí tenemos un fiscal. ¡Yo lo dije! ¡Yo acerté! Si acertás mucho, sos muy certero en lo que decís. Sos demasiado certero. Ay. Si acertás mucho, acertás demasiado. ¿Acertás? Entonces, pues, ¿para qué votan corriente? Se si había preguntado en este momento. José Luis Pataquiva. Ve cómo queda Colombia Argentina. Pierde con la Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo queda? ¿Cómo, cómo pierde? 2-0 va a puntos. 2-0, mi marcador a favor, que, Rafa, por y favor. Y qué bueno, listo. sé lo que Ven, te dé la gana. 2-0, es que, mi es marcador. Que yo, yo, otro, yo no estoy diciendo un marcador para que volvamos a ¿Tolima vuelva no, a ser campeón o, o no vuelva a ser campeón? O te burles de él, no. Yo no, yo no estoy aquí para porque que usted, él, no, yo no, yo no aquí para Porque usted dijo que Tolima no iba a ser campeón El caso es que usted siempre ha dado perdedor a Colombia, pero ha llegado hasta acá.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 Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Proseguimos en El Superdebate. Aquí estamos... Con la Copa América, con DirecTV, la Copa América. Ya está aquí, Vive la toda. Y no te pierdas los 10 partidos en exclusiva. Solo por DirecTV Sport. ¿verdad? Hay un DirecTV para ti. Llama ya al numeral 332, numeral 332, DirecTV. Y con relojes de Di Mario, la precisión suiza. Conclusiones de la Copa. ¿O cómo enfrentamos nosotros a Argentina el próximo partido que va a ser el martes trascendental, Luciano? Pregúntele a los técnicos. Gracias. No Siga sé eh, ah. síga usted, ah, Gustavo. Eh, a la Argentina. Pregúntele no, no, no, no, no a, Ya usted perdió la palabra. A Tiene Argentina, la palabra usted. Argentina, Argentina. A Argentina ya le ganamos hace dos años. Y Argentina tenía a Messi y compañía. Y nosotros tenemos casi la misma formación. La misma nómina con que enfrentamos a Argentina hace dos años y Dubán Zapata les hizo gol. Yo espero que en este partido Dubán Zapata también marque. La, la misma formación de ella, a excepción de Santos, borré, eh, ¿Sí? o sea, borré, sáquelo del carril, mi estimado técnico, mándelo a la posición donde estaba Muriel, de, ¿Sí? de, de volante armador. Ser... Y por la punta derecha, por supuesto, reaparece en eco Pero la misma formación, me parece que el equipo ahí poco a poco va consolidándose. Y creo que una de las grandes bondades que tiene el técnico Reinaldo Rueda es la de parar bien el equipo cuando enfrenta a estos rivales. Y por eso la confianza en que frente a Argentina se va a hacer un buen trabajo. Pues, hombre, eh, hay que decir que Argentina por recorrido es más que el equipo colombiano. Pero es que Colombia debe enfrentar este compromiso, eh, ojalá, ¿Sabe esta gente? yendo a una deuda saldada en partidos anteriores y es en la parte ofensiva no me queda la menor duda que edwin cardona debe ser titular y sobre todo porque al no llamar al rifle andrade a propósito de esos volantes ofensivos debe estar un jugador que le que, que haga sociedad con cuadrado y con los delanteros y si hablamos de la parte ofensiva borja es el que mejor anda el de mejor rendimiento y debe ser titular hay alguna tranquilidad en la línea defensiva de colombia porque ha mejorado pero la deuda está de mitad de cancha hacia adelante y eso se espera ante Argentina. David Ospina no las puede salvar todas. Bueno, señor, seguimos, seguimos, seguimos en el superdebate. Y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a entrarnos En Nacional vamos a hablar de Independiente de Medellín, porque ya llegó Dorlán Pagón anoche, llegó al aeropuerto José María Córdoba. Y, y ya esperamos que venga a hacer el arreglo con... El cuadro verde de la montaña. A ver, tenemos imágenes de, de la llegada de Dorlan Pau una noche eh, al aeropuerto. Medellín. Sí, sí, claro, no, José María sí, Córdoba, no, ya está aquí. Ya, porque por... es que hoy me contó alguien que él no podía entrar a Medellín. Hombre, la, la gente, ¿por qué se inventa tanta bobada? Hombre? ¿Y por qué no podía entrar? No, porque tenía problemas y yo no sé cuántas. Esa imagen es aquí en Medellín, o sí, es sí, no, no, en Bogotá, no, no, no. o es en Cafarnaú, o es en Bramatura. No, no, es aquí en Medellín. Porque en el... como según el corresponsal no podía entrar a Medellín, porque él tiene problemas graves, mm. personales, que le impiden entrar a Medellín, Claro, ese, es, ese sí es Dorlan Pavón. Ese es Dorlan Pavón, cortesía ah, bueno, Noticias pues, del Verde. Nuestro amigo Johan ahí está enviándonos este video, ahí se toman la fotografía con Dorlan y seguramente don Luciano el martes eh, harán la presentación oficial del jugador que prometió en su momento volver a Nacional y está cumpliendo. Ahora, eh, la pregunta es, ¿a usted le gusta la llegada de Orlando a Nacional? ¿Refuerzo o no refuerzo, señor González? Los pues buenos jugadores siempre serán bienvenidos. Los buenos jugadores nunca van a estorbar. Estorban los inflados, los que vienen con un, con, con un montón de periodistas diciendo que son los, los pedaguadas y no digo la palabra porque Arroyave se desmaya. Arroyave, como no dice una palabra, ¡ay, qué grosero! Mm. Y ¡pum! cae esparramado porque, porque, porque no es que sabe. usted es muy vulgar e irrespetuoso eh, con los oyentes que, y que televidentes que márquez, eso es lo que pasa el señor garcía márquez escribió mimó memoria de mis putas tristes me imagino que él no lo va a leer nunca porque tiene esa palabra que a él, a, a, a, a, a, a él lo llena de descoso de no es que usted es muy memoria vulgar de mis putas y está a partir de su vulgaridad y un, se señor, su palabra. y un señor que a él lo, lo nubila y cada que lo ve se desmaya, porque ese es lo máximo. Dijo una vez, qué bueno sería que los hinchas de Nacional perdieran hasta la ching. Pero eso, para él eso sonó no, no, a gloria. No, esa no la utilizó. Eso no sonó a gloria. gloria. Ahí se equivocó. Qué bueno no que fue. perdieran hasta la ching. No, no, no no ah, bueno, fue, esa no no fue. bueno, no. no lo utilizó. Esa, no, no, ya, ya, ya, ya no utilizó esa, utilizó El tipejo utilizó otra. de Marras, el tipejo hasta de Marras, y no, no lo dijo al aire tampoco. soy más educado. El tipejo de Marras lo a Nacional de trompo de mico para reverirse mal a él, y, y este señor puede ver el tipejo de marras, ¡ay, midro lo toca y pum, cae derechito! Entonces, Dorlan Pavón, si viene, bienvenido, pues, los buenos jugadores, pero Ala tiene 85 años, Ala, y, y tiene 40 operaciones en la rodilla derecha, Ala, y el tobillo izquierdo se le torció, Ala, entonces, bienvenido, bienvenido, Orlando Viene a su equipo el que lo lanzó al estrellato mundial, viene a su equipo, vamos a ver qué aporte nos va a hacer, pero inicialmente como contratación fantástico. Ese es un refuerzo, ese es un refuerzo, ese no es un jugador que va a sumar, ese viene a reforzar, que no le salgan las cosas es otra vaina, pero que es un jugador triple A, por lo menos hasta ahora antes de que esté en la cancha con la divisa verde, es triple A del fútbol colombiano y bienvenido, si es que viene para Nacional, que si sí viene para Atlético Nacional, pese a que mi corresponsal me dijo, no puede entrar a Colombia, él no puede entrar a Colombia, y resulta que hacía 15 días había estado por aquí paseando, pero bueno, sabe mucho, sabe mucho, sabe Cambié mucho. De corresponsal. Ayer, Don Gustavo ayer, Osorio, usted, ¿usted cree que se hace esa negociación o no? Sí, yo creo que sí. Pero tengo otro tema mejor. Tres jugadores, tres jugadores malqueridos, indignos de la camiseta Atlético Nacional, jugaron ayer como titulares, a saber, Candelo marcando la derecha, el señor Banguero marcando la izquierda y fue titular también Jefferson Duque, el extraordinario goleador. Ah, esos tres jugadores que no son de la por deballados de acá acabados, yo no sé qué hacen en nacional, no, sinceramente no, no, no, no sé dignos de la camiseta nacional. verde, actuaron ayer como titulares, eso quiere decir que Alejandro Restrepo los tiene en la línea titular, eh, o en y la mira y como es como que el canturato empezó ayer ya, ok, yo no me di cuenta. Pero, eh, Amistoso. Ah, ¿Pero ¿qué, qué ah, deduce uno Rafa? Ah, que si ayer él utilizó sí. como pareja de centrales a Olivera y a Felipe Aguilar, y marcando la derecha a Candelo y a Banguero ¿será que va a poner otros? ¿Será que va a poner otros laterales? Bueno, ah, él verá. Ah, a, al que echan bueno, es a él. A mí no me echan. de pronto bueno, sí me echan vos de aquí. Pero, pero, sí, pero, a, sí, pero a mí no me echan. Bueno, si si él, él se quiere enterrar. Eh, y la otra pero, no hombre, pero hombre, no hay derecho a que vengan aquí que jodeme la vida por eh, un partido amistoso. Bueno, hombre, eh. eso sí suena ridículo, pues. Que en un, part un partido de solteros y casados yo ponga tres paquetes que no aportan nada nacional y los ponga en tres... Vea, ahí se los puso el técnico, vea. Un partido amistoso. Por Dios. Pero bueno, pues tiene que ser... Des el des desayuno, decía su y mamá, cabrón. señor González, se va a saber lo que ah. va a hacer el almuerzo. Y como ya ese es un ah, partido ya, ya es están... no No, no, no. Ya que él está titulares. montando, ya el equipo... Claro, ya lo claro, está montando. Y jugó con claro. cinco volantes. Cinco volantes, no se les haga raro que juegue con cinco volantes el, ca el campeonato. Jugó con Sebastián Gómez, jugó con un muchacho en el Son Palacio que lo había referenciado al Gordito Arroyave, que venía uh -huh. de Valle du Jugó con Harlan Barrera, el rifle Andrade, Jason Guzmán y punta el goleador de goleadores. Jefferson Duque. Bueno, don pero, Rafa, Augusto. Cuando, cuando, por un cuando de contratación. Amistoso. cuando es hijo Pero si sí, antes. Eh, eh, a mí, viejo. ¿sí? Nacía a mí. Nació ¿Só ¿Só ¿Ey, ¿sí? me dijo ¿Sí? a mí. ¿Cómo sabes? A de los hermanos. Encima se le monta la voz en fino que puede ser hermano. Mire, Rafa, cuando de contrataciones se refiere, me parece que en este caso, por ejemplo, Nacional hace una combinación. Dos jóvenes, uno de un. Por ejemplo, dos jóvenes. Ruggiero y blanco 23 años eh, Jason Guzmán, 23 años felipe aguilar 28 años y dos 30, de 33 años alexis mejía y dorlampado porque lo de alexis mejía también ya es casi un fijazo no no arreglo, lo arregló con junior ya hoy junior saca el comunicado y dice no arreglamos con alexis entonces, mejía no entonces no arregló, no que arregló porque al final por no, no hubo la firma no, no por eso, pues eso que no, no arregló con junior, con no, junior no, estoy no, diciendo pues que eso. el comunicado no, de junior no, pendientes a lo que Ay, yo pues, digo para pues, pues, ¿sí decir que no Digo, arreglar, el, junior, el Junior sacó un comunicado donde dice, no arreglamos no, ver, con Alexis Mejía. Entonces, el lugar se, Alex, se viene, Alexander Mejía se viene para Medellín, arreglar con Atlético Nacional. Bueno, a ver, Entonces eh, hace eh, una Juan buena Diego, combinación oye, de para el Siempre los refuerzos cuando son jugadores que fueron referentes en Nacional y vuelven al equipo, bienvenidos. Y creo que hoy más que nunca lo necesita Nacional, es que traer tanto jugador por traer para cada seis meses tener que liquidar o cada seis meses estar en el problema de si lo sacan o no. Eh, me parece que ahí creo que ha sido un poquito coherente la gente del equipo verde la llegada de Felipe Aguilar, excelente para nivelar un poquito ese, ese sector defensivo la llegada de, de Dorlan Pavón es excelente, un jugador que es, fue referente en el equipo Atlético Nacional Selección Colombia, y ahora en México era figura, entonces Creo que para Nacional es fundamental la llegada de este jugador, la llegada, la, la, la llegada de Alexander Mejía, que le va a aportar mucho a la zona de volantes en cuanto a ese, a ese tema de, la, de, la, de imponer un poquito su marca allí. Creo que es eh, ponderar lo de Nacional y creo que se está armando bien para enfrentar el torneo. Esto tiene un nombre, se llama Emilio Gutiérrez, el presidente del equipo Atlético Nacional y es la idea del presidente del equipo verdolaga, sigo insistiendo. Por eso llegó el doctor Maturana gente que siente esa camiseta verdolagui, son jugadores pues que los quieren repatriar en su momento Dorlán Pavón figura de Atlético Nacional y Alex Mejía, oiga, a propósito es cierto, Nacional le sigue ganando el pulso al Junior, porque Guzmán estaba prácticamente listo con el Junior pero ¿saben qué? Mejía y Guzmán decidieron llegar a Atlético Nacional y es un punto a favor del señor presidente gente que quiere estar en el equipo y claro, aquí alguien le cambió la papeleta al tema de Dorlán Pavón. Porque un compañero apostó hasta con una internauta un almuerzo. No, Dorlan Dor va para la América, es que hay que ponerle sentido común si Juan Carlos Osorio lo pidió. Claro, había que cambiar el tema. Muy bien por Dorlan Pavón. Estoy de acuerdo con don Luciano, ya que rindo no es otra cosa. Pero los nombres que ha pedido la gente están llegando a Atlético Nacional. ¿Qué bien, tal, señor presidente. ¿Qué tal sí, no una, una sugerencia fraterna? Diez segundos. ¿Qué Le tal, quedan ocho. ¿Qué tal un ataque con barrera? Pavón y Andrade. ¿Qué tal un ataque así muy complicado? ¿Y adelante Duque? Tiene que jugar con Duque. ¿Por qué es? ¿Qué tal? Y un mediocampo con Perlaza, Mejía... Y Rovira. ¿Sabe quién fue el capitán ayer? Y retrasar ayer? un poquito, retrasar a la posición de, de, de lateral izquierdo a Sebastián Gómez. Muy complicado, señor técnico. Ven. Muy complicado. ¿Sabe quién fue el capitán ayer? Mañana le digo el... el no, sí, bueno, pues, el no, en el partidazo de hoy... Que era ya regresamos, porque, permiso. La final de la compa intercontinental ante... Ante papita...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 me siento de tomar leche colanta. colanta. Colchones Dormir. El plácido descanso. Teléfono 205-9127. Smarter Idea Software. Un producto de comercializadora. Jorge Londoño. 448-3662. Sigue viendo el Superdebate. Por Tele Antioquia. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash Y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis Aplica en condiciones y restricciones Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Proseguimos en el superdebate No olvide este debate de lunes a viernes De 12 del día a 3 de la tarde Por la voz del Río Grande 910 en el AM Medellín 88.1 Canela Estéreo en la ciudad de Medellín 88.1 Facebook Live, YouTube y también nuestra emisora virtual www.rafagol.com Mañana vamos a hacer debate Señor Osorio de Medellín llegó, Vladimir ya entrena con... Vladimir Hernández sí. de Nacional, sale de Nacional recale en Medellín y ya entrenó hoy Sí, mire que Bolillo, a Bolillo Gómez se le están dando la mayoría de los jugadores que él pidió él desde hace rato pidió a Vladimir Hernández y parecía imposible y resulta que al final el señor Vladimir Hernández rescinde el contrato con Atlético Nacional y entonces puede arreglar sin ningún problema con Independiente Medellín para evitar aquello que no, que cómo se lo vamos a prestar al, al rival de plaza, que cómo le vamos a pagar el sueldo, que cómo le vamos a pagar parte del sueldo. Entonces ya eso quedó obviado porque ya es jugador libre y por eso llegó a un acuerdo para firmar su contrato con Independiente de Medellín. Me parece que es un gran refuerzo, es el golpe de opinión, la llegada de Vladimir Hernández, aparte de cuatro jugadores que ya se habían contratado, este es el quinto, y el sexto podría ser el señor Adrián Arregui, que podría llegar en los próximos días a Medellín. ¿A usted, Luciano, no le cayó bien esa noticia? ¿cierto? No, no, no, a mí, a mí, es que, que me caiga bien o mal, yo no cuento, pero lo que sí me extraña es que un técnico que de, de, de, de, eh, habla mal de una institución... Y, con, y la institución la conformamos todos los empleados, los hinchas hablando del fútbol ¿no? en una expresión que no la voy a decir porque el casto oído de Arroyave se, se, no, se de los estalla, se también. explota no, señor, onda, de eh, una institución y que es honra y pres del fútbol colombiano y que ni siquiera el temperamental doctor Hernán Gómez Agudelo nunca en su vida se atrevió a señalar con esa palabreja al Atlético Nacional me extraña que el señor técnico del Medellín, hijo precisamente de Hernán Gómez Agudelo, eh, quiero un jugador señalado por él como hijo de yo no sé qué, porque cuando, cuando hablan de la institución, hablan de todo el mundo. Todos los que tenemos que ver con Nacional, para el técnico de Medellín, somos hijos de, de mujer de cuatro en conducta arrollada, porque tus oídos se explotan Cimiento si la palabra que nos, que nos lanzó que la multual, yo, Gordo, pues no es el único que oye ese programa. únicamente soy yo? ¿Ah? Entonces, que, me programa, soy yo? ¿Ah? que después de semejante, de semejante ah. madrazo contra Atlético Nacional vaya a buscar jugadores que bueno. realmente pertenecen a ese hijo de no, no ¿Estás no sé de acuerdo? Sí, señor. Con Manolo Galván, hijo de Ramera. A ver, ¿qué dice usted? <risa> bueno, mire, señor, eh, Vladimir Hernández llega como agente libre, como agente libre. Eh, mmm, contrato por dos años con opción, lo que llaman préstamos sin cargo. Préstamo sin cargo. Bueno, me acaba de llamar Felipe Trujillo, el de, director de ediciones menores del Medellín. Dice que varios jugadores de Cantera nos van para Brasil y Dinamarca. Esta semana firman los contratos. Y atención a, la, a esta noticia que la vamos a dar en estos momentos. Mier saldrá del Medellín. En estos momentos el mismo jugador fue consciente o es consciente de que no va a tener cupo, que no va a tener minutos y le ha pedido a la Junta Directiva que le ubiquen equipo, que él saldría definitivamente. Y lo mismo ha pedido Leo Castro, busca otros horizontes. Noticias de última hora, mi estimado Rafa Gómez. Bueno, ¿qué dice Juan Diego? Rafa, me parece que Medellín se está armando y busca también sus alternativas. Eh, no se ve ningún pecado, pues esta, esta, este paso de Vladimir Hernández hacia el Independiente de Medellín. Me parece que fue despreciado este muy buen jugador que hubiese sido fundamental para este nuevo Nacional, jugador de, este, de estas características técnicas, pero que se va para el Medellín. Bueno, ojalá muy buen bien y buena mar para un jugador que entregó también por la causa verde. Se arma bien Medellín, están llegando jugadores y más con esta noticia que entrega Augusto, pues hay jugadores que van a encontrar sí, la competencia fuerte y de ahí comienzan las reacciones. Sigo con la mía, me parece Vladimir Hernández un excelente jugador, prestaba yanqui Lozado en Atlético Nacional. Yo no le veía pues, esa iniciativa, esa exigencia en el equipo verdolaga. bien ido, pero me parece que le cae muy bien al Deportivo Independiente Medellín por las condiciones que eh, tiene este jugador. Ojalá demuestre Vladimir lo que hizo antes en Atlético Nacional en el Junior de Barranquilla. Ese es el Vladimir que quiero ver en el equipo rojo de Antioquia. Y aquí no solamente la idea es entregar información, sino opinar sobre ella. Hombre, lo de Leonardo Castro me parece muy oportuno porque es que el jugador lleva semestres y se le ve que él no quiere estar en Independiente Medellín porque es un jugador de mucha eh, capacidad futbolística, pero en el Medellín, ¿cuánto tiempo lleva sin dar pie con bola? Lo de Mier, seguramente por el tema de extranjeros, porque me parece que es un buen jugador, pero si él decide, ¿quién lo va a obligar? Eso sí, bolillo. Ojo que esta novia la está vistiendo usted. Lo que dice Gustavo es cierto, jugadores que le ha pedido, los trae Independiente Medellín para que después no diga nada. Bueno, eh... Llegamos a la pregunta, todos unidos por Antioquia. La pregunta era, Exacto, ¿hay dos selecciones que no se han ganado la Copa América? ¿Cuáles son esas selecciones? La respuesta la tiene Adrián Joel, el hombre de DirecTV en Medellín. Adrián, buenas noches y cuál es la respuesta. Hola Rafa, ¿cómo estás? Soy Adrián Joel de DirecTV Colombia, de la región a noroccidente en Antioquia. Bueno, sí, la respuesta para los países que no han ganado la Copa. Eh, de la Copa América son Ecuador y Venezuela. Señoras y señores, esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia. No han ganado Copa América, Colombia al menos ha ganado una vez. Hablamos de Ecuador y de Venezuela, la Copa América. DirecTV, ¿cómo le ha ido de DirecTV a propósito de estos eventos internacionales donde ustedes son exclusivos en torno a la Eurocopa y transmisión de Copa América? Claro, Elkin, sí. Efectivamente como lo dices, eh, DirecTV siempre le da más a sus clientes y por eso tenemos esas exclusividades, en la Copa América y en la Eurocopa tenemos exclusividades donde el cliente puede vivir el fútbol al 100%, con comentaristas exclusivos, con sistemas multicámaras y bueno, lo mejor de todo, donde la gente se puede reunir en familia y puede disfrutar de este gran deporte. Por ejemplo, queda una semana ya de estos dos eventos internacionales, ¿la gente cómo puede inscribirse? ¿Cómo puede pues, hacer parte de esta gran comunidad de DirecTV? Claro, sí. Tenemos diferentes planes para diferentes clientes, como dice eh, la misma frase. Tenemos el kit prepago donde el cliente lo puede comprar por $89,900 en almacenes de cadenas, en comercio, en droguerías, donde el cliente puede recargar su celular. Donde vea un aviso de directivo y prepago, ahí pueden comprar su caja y este producto es autoinstalable y el cliente lo puede comprar y se lo puede llevar para cualquier parte de Colombia. ¿Y quienes quieren comprar el pospago? Claro, el servicio de postpago lo pueden encontrar por la línea telefónica gratuita desde el celular, el numeral 332. Ahí pueden encontrar todos los servicios y pueden encontrar servicio de televisión satelital en postpago y también el servicio de pospago, Elkin. ¡Qué bien! Esta es la noticia, DirecTV en el corazón de nosotros, de los antioqueños, de los colombianos. ¿Usted como hincha nacional que le gusta cómo el equipo se está armando? Hermano, hay que tenerle paciencia y hay que tenerle fe. Esperemos que este segundo semestre haga una buena campaña. ¿Qué tengo que hacer yo para que el pelo me... Para que el pelo me... Ya, ya, ya. No, ya no, ya. No, ya no. Don Rafa Gol, siga usted. Yo tengo directiva en la casa. ¿Y usted? Yo también. Por supuesto. Anoche me puede ver el partido de Argentina frente a Ecuador, porque el único que lo presentó fue directivo. Y... Bueno, ahora sí nos vamos. Número, número, número. Luciano del 1 al 201. 200. El número 200 corresponde a Yasmingo Gómez, vive en el barrio San Antonio. Cinco personas en el programa, tres hombres, dos mujeres. La respuesta es Ecuador-Venezuela. Correcto. Eh, ¿Usted, señor Osorio? El número dos los goles que le vamos a hacer a Argentina. El número 2 corresponde a una señora, una dama, Liliana Cardona. Eh... En el, barrio, en el municipio de Sabaneta, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. La respuesta es Ecuador-Venezuela. Correcto. Señor Velosa. Número 99, don Rafa. El número 99 corresponde al señor Jonosorio. Jonosorio, en el barrio Aranjuez. Cuatro personas ven en el programa en esa casa, dos hombres, dos mujeres. La respuesta Ecuador-Venezuela. Es correcta. Eh, a ver, eh, Juan Diego. 134. El número 134 para el señor Rodolfo Arias, del barrio Fátima de Medellín. Seis personas ven en el programa, dos hombres, cuatro mujeres. La respuesta, Venezuela, Ecuador, es correcta. Y finalmente, eh, señor Davón. Eh, no, el uno. El número uno corresponde a Daniel Alzate, en el barrio Belén de Medellín. Allí están viendo el programa Tres personas, dos hombres y una mujer Bueno, nos vamos porque vamos a despedir Con vitrinazos Tenemos vitrinazos eh, Pero antes tengo una foto de la gente que ganó A ver si me las colocan ahí La, la gente que ganó eh, esta semana Esta es la gente que ha ganado los premios de DirecTV Que ganaron, aquí los estamos mostrando Los que han reclamado los premios Y ahora sí, me voy porque tengo El vitrinazo para El doctor Sergio Blandón De Indeportes Bello que no se pierde el programa, lo mismo su señor padre, don Gildardo Blandón, la gente del municipio de Bello, de Inder de Bello, para el alcalde de La Paz, el doctor Leighton Orrego. Un abrazo para el doctor Leighton Orrego. Usted, Luciano. Al profesor Mosquera en el gimnasio boditet suerte en su intervención quirúrgica. A los doctores Gabriel Jaime Rico y al concejal Fabio Humberto Rivera. Para Luis Salazar, el hombre de reloj es André. Para Mario Ardila en la Fundación Antioquia Bilingüe. Para Sebastián Posada en Cambalache. Para Lauren Vanessa, Jean-Paul Joao en Orlando, Jorge Botero, Leo, Leo Ramírez, Andrés Parra, Oscar Araque, Carlos Gómez, John Serna y Leo Agudelo. Este vicinazo es muy especial para mi señora madre, Doña Genívera Muñoz, que está de cumpleaños. ¡Qué bien! Se 85, Doña Genívera. ¿Cuándo? cuándo? Doña Genívera, hoy, hoy. hoy está de cumpleaños. La Felicidades, de larga aguante, vida doña y que Dios me la conserve con salud. Pues es una héroe. También para Vladimir Heroína, Toledo, ¿Heroína? Vladimir Toledo, que está de cumpleaños acá por el sector del estadio. Es hoy poquito, lo celebró ¿no? también con Creces Pero Vladimir, sí abrazo grande. Y para Alex Uribe, hincha del Medellín, que también está de cumpleaños, mucho cumpleaños hoy. Yo tengo vitrinazo para mis amigos de la Fundación San Vicente, Funeraria San Vicente, por el excelente servicio prestado en Andés a una familiar. Doña Rosalba Puerta, que dio la bendiga, está en el cielo, mis primos. Eh, acompañamiento a esta hora en Andes. Don Pollo López, José Fernando López, productor de RCN, la barra del decano del Deportivo Independiente Medellín. Y don Johan, Noticias del Verde. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Bueno. ¿Tiene. Bueno, ¿me quedó pendiente de algo? No. No, sí, yo aquí tengo una alineación sugerencia para el técnico de Nacional. Duque, ¿Por qué? 10 más. Porque yo no sé nada de fútbol ni me, ni me interesa saber mucho de fútbol. Bueno, profesor. Quintana en la portería, tres defensas como juegan todos los grandes equipos. Pero rápido, del mundo. que no tengo tiempo. A ver. Oliver, Aguilar, Córdoba, Volante, Rovira, Perlaza, Mejía, Gómez, Andrade. Y arriba, Harlan y Pavón. Muy complicado, ah, profesor. Esa Estrella. alineación, esa sugerencia, ¿para quién? Para el profesor... Para el profesor... Estrella, Riruano, el técnico ah, Atlético Nacional. Bueno, se nos acabó el tiempo. Un abrazo, un beso para... Equipo tan Ari, ...Ariana, la bebé hermosa, se nos acabó el tiempo. Ah, el Recuerden las palabras mío. del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga, permiso.